Eh, ¿Viste qué pasa si, si estás acá y te quedás quieto? Gente, bienvenidos a otro episodio. Bienvenidos otro episodio. Eh. <risa> ¿Sabías eso? No, boludo. Returbio, ¿viste? Es como yo cuando llego de la facultad... ¡Dame comida, mamá! ¡Dame comida! <risa> te como la cabeza. Che, boludo, no sabía esto. Sí, yo tampoco, pero... Igual tenés que ser re esquizofrénico para ponerte a disparar en el agua así, tipo... Ajá. Oh. Que hay unos peces, boludo. Igual no se pueden pescar. O es una paja esa parte, boludo. Bajarse R. <ríe> Encima es cualquiera, porque tipo para que te aparezca tenés que. tenés que navegar por ahí por los mares, ¿no? eh, pero Lo peor es que no es tan hondo para que esté semejante porongo submarino ahí. Ahí no. está. No. ¿Dónde mierda estoy? <risa> yo, me... lle yo llegué a muda <risa> ¿Por qué me subí a esto? Yo... Tengo chaleco, viste. <risa> oh. ah. uh, uh. No, amigo, el gancho. <risa> pero no, no hay video, boludo. <risa> <risa> si, bueno, no sé si es son que... Está haciendo como que toca el piano, <risa> pero no hay video. No, amigo. <risa> Chamo con no una tocar el teclado y cuando se pajeaba A ver, oh, oh, esta ya. parte es una mierda Para mí era la joroba No, la joroba no aquí. me jodas oh. No, pará, pará, pará, pará Esto está recontra mal configurado No me jodas No. A correr, jodas. a correr, a correr Nada, a jorre, correr. correr. Ah, No, esto está re mal, boludo, no puedo apuntar Ay. ay tipo, Dios no mío. O sea, mira mira, ay, o sea, sea Hago así, apunto y no se mueve para arriba ni para abajo claro. Amigo, cagué Boludo, cagué bicho de mierda! Bien, estoy en la computadora porque no puedo usar la Majestic Bien, en la situación es la siguiente Rossi fue al al computador bicho de mierda boludo! ¡Vamos Rodri! ¡Vamos Rodri! Uh... Pero tirale un buen bazucazo y que no, se no, vaya ¡No! ¡No! ¡No está! ¡Uh! Oh, ¡Uh! ¡Uh! izquierda. Izquierde, Izquierde. No está. Ahí, está. ¡Ahí viene El bicho de mierda! Abra la boca bien grande la puta que te parió. Estaría bueno si entra. Ahí está, ahí está. Lazar, ya lo sé, boludo. Muy bien, muy bien. Ahora tenés que seguir así unas 253 veces más. La puta madre. ¡No! ¡Nah, boludo! ¡Qué mentira! Ricos colmillos. colmillo. ¿Qué tengo que tocar? ¿Qué tengo que tocar? X, X, X, X, X, como si fuera la última paja de tu vida. X, X, X, X, X, X, X, X, X. Llegaste, sí, sí, sí, mira, cómo te cobre pusiste onda. nada de No pasa nada, no pasa nada. Sí, boludo. ¡Volaré! ¡Oh! ¡Volaré! ¡Oh! ¿A la juro? ¿A dónde? ¡Ah! Oh, boludo! ¡Qué bicho de Ahí le tengo que pegar una más. Creo que... A ver... ¡Ahí está! ¡Otra vez! Bien bien bien, ¡Bien, bien, bien! ¡Otra más! ¡Ay, casi! Ah, ah, ah, ah, ¡Ah! ¡Casi! ¡Casi! ¡Casi! ¡No puede ser, boludo! ¡Otra vez! ¡Qué bicho de mierda! Cuando aparezca, rompele el alma. ¿Dónde está, boludo? Uy. Izquierda, izquierda, más. Ahí viene. ¡Pégale, Johnny! ¡Pégale! Ahí fue, ahí fue, ahí fue. Una más. Ahí va, me gusta. Ahí creo que ya está, ¿no? Ricky, Ricky. Eh, yo creo una vueltita creo una, más. Una más y Qué bicho de mierda, boludo. Es inculiable! Y sí, si no, no estaría dando vuelta por el mar como un pelotudo. Ahí está, Ay, ahí va. está, por fin, boludo. Ahí está, la gente boluda. Don Carlos, oh. bien. Qué bicho del orto. Y ahora es cuando el niño se, se, le, se le engancha el. Los huevos. <risa> Ay, me duele. <risa> <risa> se le enganchan las bolas. ¡Ah! <risa> Ay, Jimmy, la puta que te parió! Corta, no, se cortaba la gamba el boludo. <risa> ¿Por qué corta así? ¿No puede agarrar una. O sea, cortarlo normal, tipo. así? La gente no me vio, pero hice como que corté algo. Lo ¿no? pasa que es una soga de barco, cosa gruesa, usted sabe, arre. <risa> era, un viejo, sí, era un viejo y se me la... todo, así, <risa> no sé cómo se en O sea, ¿cuál fue? ¿Por qué peleé contra este monstruo? Tipo, nada, no gané nada. Y uno en la vida a veces se, se enfrenta... Pero pará, está que... bueno, ¿entendés? A todos les gusta esta parte. A mí me gusta. A mí no. Me parece al pedo, porque al final nada. Llego con el culo roto. Uy, ens uy, le agarró. No. Uy, tiene el bicho fuerte. Uy, uh, uh, uh, uh, uh, Ay, oh, qué dolor. Me comiste, querido. <risa> ah, ah, ah. Muy bien. La mierda, uh, ese cabezazo al piso. Qué dolor. El juego terminado. Felicitaciones. Muy bien. Guardar, sí, no guardo. ¿Sobre escribir? sí, sí <risa> lo guardo. <de> Sobrescribir, sí. Lo Edgardo. <risa> ¿Cómo tocarás de Edgardo? De Edgardo. Espérame. ¿Saben cuál fue la historia de Edgardo? Corta. Pero una vez fuimos a.. Uh, uh, Nos pedimos un Uber o un remis. Uber. Fue un Uber uh, y había un chabón, un viejo. Pero, tipo, viste, cuando decís, nada más, este es un viejo tachero. De los que en teoría saben de todo. Claro, de esos viejos que saben de todo. Y nosotros teníamos un amigo. Éramos tres. Yo, vos, yo y un amigo que juega a básquet. Y.. Uy, ¿qué pasó? No, oh, alto bicho. bicho. No, mi No, a mire bicho. eso. No, es alto bicho, boludo. Alto bicho. Uh, uh. Uy, mirá qué rico, bicho. no, Uy, no. ¡Ah! <risa> Ay, me huele, mamá. No, y nada. Eh, estábamos con un amigo y estaba el viejo y, y el chabón le dice... ¿Cómo era? Nuestro amigo empezó a hablar de básquet, el tipo escuchó. Y se metió en la conversación de la nada y dijo, no, porque hay que hacer así con el dedo. Y empezó, no sé por qué, tipo manejaba con una mano. Y en, y en... Hola, personal Hola, personal, que tal? ¿Quería plenar? muy buenas tardes Lo llamaba ahora Y el tipo dijo... Claro, el tipo empezó a, saca, a no sé por qué, a levantar un dedo Tipo, parecía... Alto <risa> dedo, tenía una uña, boludo Parecía sí, Voldemort, y decía viejo. no, porque... Ahora no te enseñan esto, ahora... Para tirar la, la pelota de básquet Tenés que poner el dedo así Y Chon manejaba con una mano y... Yo creo y que con ese dedo le parecía pincha el dedo la, de la de pelota t. a todos los nenes de la casa Claro, cuarta. parecía el dedo de ti boludo y estuvo así durante todo el viaje, paso mi viejo. Cuando vos tirás la pelota, ¿cuál es el tipo de lo que se pone? Ah, no, eso nos preguntaba. ¿cuál? Tipo, le preguntaba a él como si. Como diciendo, ah, sabes ¿Sabes? Ah, no sabes? No, porque no sabes nada, no enseñan. Era algo así el viejo. Porque yo te voy a enseñar. Claro, era así, Vos Uy, que sacarte el cinturón. Ah, no, Estaba hablando que yo no. se ponía en pelota <risa> arriba del auto. No, pero fue así, boludo. Uy, estos son re molestos, O oh, son reje re de estos, pero mal, eh. O sea es que en la versión.. no me acuerdo de qué país esto no está. ¿No? Tipo lo tienen, o sea, nunca se le revientan las cabezas y se es le pone que Es esta. insoportable porque te agarra con esa cuchilla y te da. Claro, la cuchilla encima se acomoda. Te da tomo, matraca. Boludo. Y a este le dispara en la cabeza y no iba a pasar lo mismo. Uy la puta madre. Nadie me dijo. Per... Uh. Re... Uh boludo, se, uno no se mueve más. Uh, uh patada. Que... Listo. Creo que nos lo vimos. Más efectivo, la patada es más efectiva que cualquier. Sí, mal, boludo. Che, me, me, me, me acabo de dar cuenta que no le compré al viejo antes, boludo. Welcome. Uy, hola, arre That's un rare, arre. ¿Cómo habla? Algo oh, sí, ¿no? Uh, That's a rare hey. This is your own stranger <risa> Thank, thank you. you ¿Qué thank you, pelotudo? Entrega todo lo que tenés porque te lleno de plomo Mal, tranquilamente Leon le podría robar al viejo Tipo, ¿no? Pero igual no sé por qué viejo Porque es un chabón de la edad de Leon Mal, es David Bowie Let's dance chupa mi huevo, yo <risa> Let's dance <ríe> se murió de hoy, ¿no? Sí, el sí. año pasado. No, el 2017 se murió, creo. Sí. Eh, una seguidilla de, de genios que se murieron todos juntos. Mal. Uy, ¿eso? ¿Qué es eso? Eh, no, eso no es... Eh, ¿eso la sí no es la joya de la vieja de Titanic, ya te dije. Nunca vi Titanic. ¿Qué? ¿Nunca vi... Parame la grabación acá. <ríe> la grabación <ríe> ¿Qué <de Titanic>? tiene? <ríe> ¡Uy! ni parece increíble. Nunca vi Titanic. Te juro que nunca vi Titanic, no, no, no sé qué es la película. Sé sí, que es de dos chavales que se enamoran. Un pelotudo choca contra un iver y por culpa de eso se mueren todos. Pero, pero, ¿Pero no tiene un, un trasfondo, boludo? Sí, obviamente. ¿Cuál es el trasfondo? El trasfondo es que, lo voy a contar en modo gallego. Había una joven. ¿La vieja? De alta alcurnia. Pero para, para, para, estaba la vieja, empieza la película con la vieja y dice... Ah, porque porque es, esa es la vieja, es la protagonista que claro. tiene el romance con Leonardo DiCaprio. Cuando era joven y había estado en el Titanic. Y la vieja esa es la, una de las sobrevivientes. Eh, la vieja esa sigue viva hoy por hoy. Nada, 200.000 años. Eh, ¿Pero ¿Fue posta? esto ¿Fue basado en algo real? ¿Titanic? Sí. Titanic fue un hecho de la realidad. Boludo? Ya sé, boludo, pero la gente... Esa, esa persona que... La se vieja no. esa no sé. Porque sé que el último... Sé sobreviviente... que Titanic fue posta. Pero... Sí. En 1911. Y la última persona se murió en el... El último sobreviviente que estuvo se murió en el 2010, por ahí. Pero sí, pasó en la realidad Igual esto pelotudo, ¿cómo se choca contra un Iceberg? Boludo, ¿no sabemos ver un volante? Arre Nene, esto es así, escúchame, se tira con el tonto? tonto o manejas un micro? Arre ¿Por qué? Nada que ver, es que manejó un marco No, igual posta, ¿cómo chocas con un Iceberg? Un Iceberg Porque todos dijeron, vamos a probar la potencia de igual Toma una fija regorda Y tú... Claro, un minuto antes no, ah, un, un minuto, rey, no, un minuto antes de chocar el que ¿no te animas a poner no el matemón? te sí, hay mucho plata. Por ¿Sí? Te doy dos pesos, oh, no. No, no, pero... estaban los chabones, tipo los dos ahí, el conductor y un amigo, y decía, Che, boludo. Oh, es sabes que no te imaginas. <risa> <risa> ah, ¿no? ¿Qué <risa> es mientras manejamos el Titanic? <risa> <risa> <risa> <risa> no, y eh, la, la verdad que nunca, nunca me llamó la atención. Cuesta que por por alta malosidad y por ser unos negligentes de mierda, terminaron haciendo garcha del Titanic y todos volaron a la mierda y... Cuestión que Rose, la protagonista, se tiene un amorío con Leonardo DiCaprio y Leonardo DiCaprio le gusta, pero son de clases económicas diferentes porque Dios quiso que uno sea pobre y el otro rico. Entonces, cuestión que cuando se van a morir los dos, Leon tenía poca ropa y la otra tenía un... un ah, poca ropa. Se murió por pobre. Por hipotermia <risa> y por causa consecuente pobre, porque al final todos nos morimos por eso. Y cuestión que eh, ella sobrevive porque tenía puesto el saco, el abrigo. el oh, Me estás jodiendo que se, así... Me, no me estás jodiendo. No, puede sobrevivir a la hipotermia porque terminan todos a la deriva en el agua. Porque pero... tiene ropa, no se muere porque, solo porque tiene ropa. Porque solo tiene ropa. No puedo creer que sea todo así, todo es una mierda. Ni la, la vi, pero sí. pero boludo. Pero, pero es que en teoría hay una Titanic 2 donde lo reviven al chabón que puede. Nah, que re pedorra. Y no, malen. me, me está recontra jodiendo. La, al final creo que no salió, pero yo he visto imágenes No, muy Titanic mala. 2 lo reviven, pero quiero un. La ¿Qué? versión altiplano. Pero, amigo, un super Un super... Un... Sí, cualquiera. Como que lo revivían al chabón que tenía el pito muerto. pero. no, ese que moto, ah <risa> Ay, me quemo! Dale, basta. ¡Uh! ¡Ah! ¡Apa! ¡Ay, recargué! ¡Qué pelotudo! <risa> ¡Uh! Saca los sarmiento del medio! <risa> amigo, re molesto el bicho este. Patada, patada, patada. ¡Ay, encima esa... Morí. Tomé. ¡Patada, patada! Y comedan ¡Mátalo! ¡MATALO! Amigo, no se muere. Ay, oh, Dios mío. No se puede caer. No. Uf, ¡No se muere! Para mí tiene que cogerlo. Ahí está, Ahí está, boludo. Viste, te dije cogerlo y te Listo. Bueno, yo no me voy a dejar coger por este puto. <risa> ¿Sabes cómo se coge? ¿Sabes cómo se coge? Nene, yo te voy a enseñar. <risa> Cuando <risa> yo tenía 10 años y no existía ni Prime, ni tulipan, ni cabría. Era de esos, era <risa> No, qué, qué re <risa> turbio. Igual era de esos viejos. ¡Sí! Y yo nunca conocí viejos así, ¿eh? Y... qué sé yo, es como que están esos viejardos que se piensan que porque tienen 80 años se la Claro, Y lo peor es que no es así Lo peor es que el tema es que... Hola, persona ¿qué tal? Buenas tardes... Movistar Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Rodrigo te me estoy comunicando de la presa de la. Ah, sí, ¿qué necesita? Bueno, me parece que ahora viene el jefe Y... uy... ¿Qué le pasa, León? Mohamed Ali, boludo Let's dun, dun, dun, dun. <risa> bueno gente eh, Nada eh, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo podemos terminar los episodios? Yo creo que terminar con una reflexión Una reflexión No se <risa> eh, suena. Por a ejemplo, cada vez que te subas a un bote Pon la carmina <risa> Me hago reflexión. El día cada, cada vez que te subas a un bote Si tenés tiempo Jalate el chipote y con eso concluimos en el programa del día de hoy, gente. Nos vemos. Buenas noches. La próxima. Todos. Buenas noches a todos.